Entonces, eh, eh, yo voy a hablar de una polémica que has creado, pero no la voy a dirigir mal, ¿vale? Voy a intentar dirigir, a ver, para que la expliques de manera constructiva y demás, eh, para evitar estos malos rollos que yo entiendo que está siendo una entrevista de mierda y este no es el fin del programa, ¿vale? O sea, el, el fin de la finalidad. Mira, eh, en, una, en una de tus de tus bueno, de tus intervenciones y tal, decías que uno de los motivos por el que ahora ibas a despegar es porque has estado hasta ahora yendo al 60% y que ahora ya te ibas a poder dedicar más en serio a ello y demás. ¿vale? Eh, entonces yo simplemente te quería preguntar: yo te conocí como culturista, como culturista de peso pesado o super pesado como queramos decir, y tal. ¿No crees tú que a lo mejor la categoría Classic te va a limitar porque hay una limitación de peso, ni más ni menos, y que a lo mejor. Pasar a Open sí que podría, si de verdad queda todavía ese margen de mejora, sí que podría seguir mejorando, pero ¿no crees tú que en clases por mucho que quieras, el margen de mejora que ya puedes tener, debido a tu estructura y peso, simplemente, no, no estoy hablando criticando físicos ni nada, ¿no crees que no te puede permitir ese 40% de mejora como tal? Que tendría que ser en otra categoría quizás. No, porque yo ya, yo ya competí en, en, en Open en su día, antes de, antes de, de parar, que paré tres años, para tener mi hijo y tal. Y paré. y luego cuando, cuando reanudé, eh, pues eh, eh, se había abierto esta categoría en la que yo precisamente por mis características, eh, pues me veo que cuadra más con, con mi físico que no Open, que al fin y al cabo es todos a una y un tío de 1,86 para que se le vea muy fuerte, pues al lado de gente más bajita... Pero es que esto no es falta de respeto, es que son, son datos objetivos que cada, uno, que cada uno conoce, como si a me dice que tengo los brazos largos y las piernas largas, o sea, me, no, no es falta de respeto, son datos objetivos y ya está. Que podría haberlo enfocado de otra forma, sí, eh, lo entiendo, pero bueno, al final eh, son las declaraciones que dije y quieras que no, gracias a esas declaraciones, pues estoy aquí y se si, y, y si me está dando bombo porque vosotros antes eh, no me habéis hecho nunca una entrevista, como culturista, por mucho que digamos, sí, bueno, pues oye, te respeta, tienes un físico tal y cual, pero no se, eh, no se me había hecho nunca antes una entrevista eh, como culturista, hasta que no he dicho lo que he dicho. Pum, eh, hago estas declaraciones, eh, consigo repercusión y ya está. Eh, se, está eh, se está haciendo mucho hincapié en, en, en, en interpretarla de todas formas eh, para que parezca como, como, como, como negativas o como, o como dañinas. Entonces, las declaraciones son neutras y cada uno las asume. Como, y, y cuando digo cada uno, no me refiero a cada uno, porque yo entiendo que de verdad, yo no creo que, que, que, que, se, que se ofenda eh, porque haya dicho, es que de, es que de chiste, tío, voy a ser mejor porque soy más alto. Si es que si es que de chiste, tío, si es que de risa. Y la, y la, y la gente que lo han tenido a buena, pues ya está, pues muy bien, tío, pues ya, pues, ya está. pues si, si eso te sirve de motivación, pues dilo y ya está. Vale, entonces, eh, a lo que ibas, eh, dentro de, de esta categoría, pues sí, eh, creo, que, creo que esa sema, se eh, me puede funcionar mejor que ir a Open, tío, porque a Open vas a ir con gente con menos eh, tamaño que quieras que no, se les va a ver muy fuertes, tío, eso, eso, eso es así de toda la vida, o sea, el, el culturismo siempre que ha sido, pues eso, pues, cuerpos muy, muy denso, muy apretados, y ahora tengo, eh, se ha abierto la posibilidad de esta categoría, en la que se buscan cuerpos más elbertos, más estéticos, pum, yo digo, ostras, si es que eh, yo no me veo asemejado a Ronnie Coleman ni de coña o a, a cuerpos masivos. Sin embargo, a Chris Busted sí me veo un cuerpo más parecido y mucha gente me lo está diciendo. Pues sí, tío, pues, pues, pues, pues ya está. pues A mí me gusta más tu físico que el de, que, que el de Madelman. Pues, pues, ya está, si al fin y no, al cabo yo si lo que he hecho es… Si un poco... Luis, quizás quizá es que te formula mal la pregunta, no iba por ahí, iba que si tú crees que en realidad tienes tanto margen de mejora en la categoría clase, porque si es en culturismo te digo yo que sí, claro, o sea, hay más margen de mejora, pero me refiero eh, eh, que si de verdad, eh, por las declaraciones estas que hiciste de que ahora ya ibas a dar el 100% y tal, que si de verdad crees que en una categoría limitada por peso o altura, que ya la tienes trilla, que si en realidad crees que tienes ahí mucho margen, o sea, el Luis de ahora puede mejorar mucho dentro de dos o tres años, esa es la pregunta clave que te quiero hacer, ¿crees que puedes mejorar mucho? Claro, no, no la tengo que trillar, porque yo puedo dar 108 kilos con mi altura y estoy saliendo con 105 o así, 104, 105. Entonces, sí que hay margen de mejora en cuanto a masa muscular que se me pueda ver un poco eh, que se me pueda ver más grande, más eh, pues con las proporciones que puede tener Cripuster. Es pues que se ve gigante, impresionante. Ya está, ese, ese era mi objetivo. Es decir, eh, tengo margen de mejora. Porque, por mis circunstancias, por mis circunstancias personales, eh, bueno, al fin y al cabo, cada uno tenemos nuestro trabajo. Yo tenía, yo tenía mi trabajo de policía, más luego las asesorías, más extractivo en YouTube, tal que cual. Al final eso hizo que, que, pues que, que, que no pudiera dedicarle tiempo a antenar. ¿no? Y al fin y al cabo, no es, no es excusa, ni vengo aquí para brindar para ahora un, un mensaje victimista. Pero sí que dije eso, por eso, en el sentido de decir, ostras, tío, que, que coño, que sin darme cuenta, me estoy viendo que estoy sexto, séptimo octavo, pum, pum, que acabo de llegar a la Liga Profesional y estoy a la par de, de, de todos estos culturistas que, que os he mencionado, que se mencionado que estaban ya de antes y que tienen un nivelazo y en algunos campeonatos he clasificado por delante de algunos compañeros. Entonces, ¿quién me va a decir a mí que no tengo opciones de, de ir al Mister Olympia, tío? ¿Quién me va a decir a mí no, no, sí. que estoy dentro de aquí? Yo si escucha Luis, por yo, yo por ejemplo y Sergio y aquí nadie, lo hemos dicho ¿eh? o sea, yo lo primero que he dicho que podrías haber presumido mucho de físico sin poner comparaciones ni hacer cosas de esa es lo que yo he dicho vale. Sí. es vale, lo que yo sí, he dicho Sí, Tienes te... razón, Sí, que lo, lo podría haber hecho de otra forma, sí, mi mujer me dijo joder tío, pero ten en cuenta que también hay que entender, la, la, mira, hay que entender también las declaraciones dentro del contexto en el que estaba, que es que Ostras, que yo tengo mis limitaciones y que tengo mis miedos, tío, aunque tú puedas decir, no, te va muy bien, tal, no, yo tengo como, yo soy un ser humano como tú cualquiera, tengo mis miedos, tengo mis limitaciones y yo siempre he pensado, pues que no, que no iba que no iba a aspirar a nada dentro del culturismo, voy decía, joder, un tío tan alto como yo, pues me tendría que dedicar al balonmano, sí, bueno, tal, al voleibol, un tío así alto, fuertecito, tal, pero, ostras, de repente me veo que te vuelvo a decir que, que, que obtengo el carnet profesional y que me veo compitiendo en la liga profesional, tío, y que, y que me voy, fíjate hasta qué punto... Eh, soy Paleto, que en el en Praga había un meet and greet vale en Praga había un meet and greet eh, que eso para la gente que no lo sepa es porque bueno, que se da la opción a, a la gente no de entrar a una sala y tener contacto con los culturistas profesionales pedirles una foto no estar ahí con ellos no verdad sabéis sí. lo que es eso no sí pues fíjate que en Praga yo me quedé en la puerta de meet and greet viendo cómo entraba cómo entraba Reagan Grimes cómo entraba yo qué sé cómo entraba eh, varios culturistas pues a los que siempre he admirado este es más joven, ¿no? Pero había otros, eh, no me acuerdo cómo eran, que fueron allí a Praga. Y yo me quedé en la puerta, eh, como un espectador más, <risa> y le dije a, a los porteros que estaban allí, dije, digo, ¿puedo entrar aquí? Digo, que yo soy... Eh, que yo sí también... Y me decía, yo qué sé, pues, pues claro, y estaban, y estaban ahí recaudando la pasta para la gente que quería entrar a hacerse las fotillos con la gente. Y yo me metí ahí, tío, y vi... Y de primeras, incluso hasta me quedé de pie mirando a todos los aletas a los que yo admiraba, hasta que ya me di cuenta que, coño, que había una silla ahí reservada para mí, tío. Y eso es un sueño. Decir, hostia, es que me estoy sentando aquí eh, junto a la gente que yo eh, admiro y, y he admirado. Entonces, es un sueño que es que que he muy Fíjate, imaginar, Tú fíjate que nos estás dando la razón. Te voy a resumir lo que yo he dicho de ti, y me estás dando la razón. Tienes cuerpo para estar ahí y triunfar. ...lo que no te has comportado como un profesional. Eso es lo que yo te digo. O sea, tienes cuerpo de profesional, pero tu actitud no ha sido de profesional. Me estás dando la razón. Tú tienes tu sitio ahí, puedes estar ahí y no te hacen falta ciertas mierdas, Luis. Pues mira, pues a lo mejor es que ni siquiera ni yo mismo me lo creía. Porque ya te digo, porque yo estuve de pie hasta que ya me di cuenta que un sitio de esos era para mí, tío. Y, y me senté ahí. ¿Y qué pasó? Se, pasó que, que, que, que la gente me ponía el culo en la cara... Porque tenía frente a Riga Grimes y querían ver a Riga Grimes y hacer fotos con Riga Grimes y yo decía a mi mujer bueno, me están poniendo aquí el culo en la cara, aquí nadie adivina a verme a mí, pero estoy aquí, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, tenéis que entender que yo, dentro de, mi, de mis limitaciones, de mis miedos, de decir yo no valgo para esto, de repente me veo en un meet and greet a la misma altura que gente a la que han mirado, sentado ahí con los pues, con los mejores del mundo, tío. Y, y decir, hostia, que soy uno más, tío, y decirle a mi mujer que estoy aquí, cariño, que lo hemos conseguido que estoy aquí como uno más comiéndome el tupper, evidentemente aquí nadie va, va, va a venir a pedirme fotos, ni a pedirme autógrafo, me están poniendo el culo para ver a los de, de verdad importantes, pero estoy aquí. Entonces, dentro de todo ese éstasis de decir, ¡ostra, tío, que me estoy viendo dentro de los mejores, joder, que, estoy joder, que estoy a la altura de españoles a los que yo he admirado, al resto de atletas españoles les admiro, porque hay, todos los que han ido entrando antes que yo, para mí son dignos de la admiración. Entonces, me estoy viendo ahí con ellos y, ¡ostra, y, y qué poso, otra que cual! Entonces, Dije, vamos a ver, pero me, yo me veía que quedaba sexto, séptimo, octavo. Ostras, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer vale. para, para, para mejorar, y, y, para y ganar? Ahora, y, ahora ya salió. y ahora mismo. 30 segundos y cierro, 30 sí. segundos y cierro. Sí. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar dentro de este éxtasis de, de, de, de, este, de verme que estoy en la liga profesional compitiendo a un nivel muy bueno? ¿Qué puedo hacer para mejorar? pues venga, pues voy a decir que soy mejor que este, que me soy mejor que el otro, y bueno, y al final ese éxtasis me hizo pues, de decir cosas pues, que, pues, que no están bien, ¿no? Porque al final para ponerte en valor a ti, estás diciendo cosas negativas de otros y eso nunca se debería hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues, pues, pues sí, pues oye, evidentemente no me puedo sentir muy orgulloso de haber dicho eso, eh, porque no es mi forma de ser, ¿no? Pero bueno, estaba dentro de, de, de ese éxtasis de decir, tío, tienes que aspirar muy alto. Y porque si no, tienes 39 años ya, tío, es ahora o nunca. Así que di wow. que vas a ser mejor que mejor y ya está. Una pregunta muy breve y ahora que te pregunte, Sergio, cuando tú has cogido, relacionado con esto, cuando tú has cogido el, el carnet pro, que te viste pro, que dijiste, hostia, ahora soy pro y tal, ¿tú crees que gestionaste bien el paso? ¿O quizás eh, no supiste gestionarlo? Porque esto pasa muchas veces, que alguien se convierte en pro y no sabe gestionar bien lo que le viene, lo que esto... ¿Crees que a lo mejor te pasó algo así o tú ha sido muy consciente en todo momento de decir, no, no, yo es que esto es lo que quiero, esto lo hago y esto está súper meditado. Vamos a ver, claro, es que te encuentras con que de repente tienes el, el carnet profesional y dices, bueno, venga, pues, Jonín, eh, parece ser que valgo para esto, voy a intentar prepararme, pero te vuelvo a decir, con mis mismos miedos, con mis mismas limitaciones, que mi vocecilla diciéndome, pero anda, tú a dónde vas a ir, con ese que eres demasiado alto, con las actividades muy largas, no te vas a rellenar. Pero aún así sigo trabajando porque es mi pasión, porque realmente eh, eh, llevo 20 años haciendo esto y como a vosotros, pues llegó un momento que nos tocó esto de las pesas en nuestra mente y ahí dijimos, pues esto es lo que quiero para mi vida y ya está. Y al final generas un entramado en torno a tu vida que te hace pues poder dedicarte a esto en cuerpo y alma y, y, y claro que sí, dije, venga, pues, pues vamos, a ver si soy, vamos a ver si soy competitivo. Comencé a competir dentro de la Liga Profesional el año pasado, y te voy a decir lo mismo, y me vi al mismo nivel que atletas españoles a los que yo había admirado, y dentro de los 10 de mejores, tío, en, en campeonatos en los que iban 20, 25 tíos, por quedar quinto, sexto, eh, sexto, séptimo, tal... Pues tío, pues eso es un tenéis que entender que eso es un éxtasis para mí de decir, hostia, tío! Me cago en la puta, ¿dónde estoy? Que Lo estoy, madre mía, si, con, con, sin, sin creerlo, eh, lo estoy consiguiendo, tío. Luis, ¿qué más necesitas, tío? Que los jueces te están puntuando, que la gente te está valorando a tu físico. ¿Qué más quieres que te digan? Confía en ti y ya está. Y dije, venga, pues vamos a liarla dentro de, de dentro de, de ese de, dentro de ese éxtasis de, pues, de estar embriagado por ostra, por, por, por conseguir lo que lo que hayas pensado que jamás ibas a conseguir, tío. Vale.